Saludos, saludos cordiales, Prislines, os habla Luis de Prisline, Prisline siempre en directo, siempre emitimos en directo. Eh, en esta ocasión estamos aquí con Susana, orientadora laboral de Prisline. Buenas noches a todos. Me ha dicho que os hiciera un vídeo que os va a dar una buena idea. Llego a España y no encuentro trabajo, llego por ejemplo sin papeles, o soy español, tampoco encuentro trabajo, ¿qué hago? Pues, prisliners, si os gustan los animales hay una idea muy buena que es trabajar con perros con animales cuidando mascotas sacándolas a pasear o trabajando en peluquería peluquería o canina, canina o como veterinario con perros y gatos o peluquería canina que también últimamente las veterinarias tienen mitad veterinaria mitad peluquería canina y este es un tipo de trabajo que lo puede hacer todo el mundo siempre que le gusten los animales hoy aquí me he traído aquí si la podéis ver susana bueno orejita que se... antes de que se me olvide los que estáis en directo podéis poner las preguntas en el chat en el live que al final del vídeo os respondo luego también os voy a decir las ofertas que han llegado hoy a PRIXLINE y respondo a algunos de los comentarios que tenemos pendiente los que no estéis en eh, suscritos Suscribiros ahora mismo, que PrisLine, como os digo, siempre emite en directo, así os avisa la aplicación. ¿Cuánto gana, por ejemplo, uno que ha llegado sin papeles, que le gustan los animales y quiere pasear perros? Simplemente. O incluso quiere cortarles el pelo le gustaría, a domicilio. Porque le gustaría trabajar como peluquero canino, pero no tiene papeles, quiere decir que no puede trabajar. Que no con digamos, Estamos ideas, no queremos decir que lo hagáis. No, Disclaimer legal, Prisliners cuánto puede ganar alguien paseando un perro en madrid a día de hoy susana por pasear un perro eh, a día de hoy por madrid o cualquier pueblo de madrid 8,5 euros la hora mira cualquier no... persona con papeles o sin papeles claro ahí no te van a pedir ningún papel lo hemos estado mirando por ejemplo en wallapop esta tarde preparando el vídeo y, y miradlo Prisliners. 8,5 euros por pasear un perro en Madrid. No se ve ahí los ocho Ahí más se, cinco. Ve, se ve, se ve, Bueno, hay varias, hay varias ofertas. Bueno, os lo digo, 8,5. pero Ahora, la la hora, hay quien lo pasea a 5 euros. No, no va por hora, va por paseo. Ah, por y paseo. no tienes que pasear solo a un perro, porque tú puedes pasear a varios perros del vecindario. Claro, pues contra más clientes tengas, más ganas, claro, lógicamente. Pero por paseo, 8,5. Estoy viendo tienes aquí 5 perros. 5 perros. A 8,5 el paseo. Pues multiplica 8,5 por 5 pero ahora voy más si te haces el, por ejemplo un curso de peluquería canina o lo sabes hacer a domicilio 25 euros el corte de pelo 25 euros o sea yo voy a tu domicilio a cortar el pelo aquí sí y te llevas y me, 25 si euros, llevo 25 se euros por, llevar, cortarle, el por pelo. cortarle el pelo que eso puede tardar vamos en menos de una hora lo has hecho y eso es a día de hoy en Madrid. Mirarlo en wallapop la aplicación Wallapop, buscar corte de pelo, paseo de perros, ahí tenéis los precios. Que está muy bien para la gente sin papeles. O con papeles. O con papeles, como un dinero extra. Que bueno, para que quiera ganar dinero. Si yo, por ejemplo, no tuviera papeles, insisto, no os digo que lo tengáis que hacer, os doy ideas, pero disclaimer legal, pones unos carteles por tu barrio de Madrid, paseo perros, paseo perros y tu WhatsApp. Te salen clientes fijo. Lo que tú has dicho Luis antes por las farolas o por las en farolas. Madrid en las farolas tu número de teléfono explicando que quieres pasear perros cuánto cobras por las farolas hay muchísimo en Madrid capital a bueno, tope si es que a tope porque la gente claro cada día hay más gente pues, con mascotas pa papeles aquí en España las cosas como son sí bueno claro y con Todo. mascotas cada vez más gente con mascotas más concienciado todo el mundo Entonces es un trabajo que tiene mucha salida laboral Saludos a aida que nos está saludando ahora mismo en el chat de Prisline. insisto podéis poner los que lo veáis luego el vídeo ponerlo en los comentarios las preguntas eh, Quería comentaros las preguntas que tengo acumuladas si quieres susana quieres añadir algo más de esto del pues 25 de euros el corte de pelo, 8,5 hemos dicho por paseo. Y es buena idea, ¿no? Para trabajar con o sin papeles. Con vamos. O sin papeles. Si yo no tuviera papeles y estoy ahora mismo en Madrid y he venido sin papeles y me, a mí me gustan los animales, a mí en persona claro te tienen que gustar. Ya ves aquí aquí. siempre sí. Te tienen que gustar porque Prilines. una persona que no le gustan los animales y no. les cuida animales. Tiene que pues ser pues alguien como que le guste. No cuadra, no cuadra. Pero vamos, si te gustan, vamos. Yo ponía yo los carteles paseo perros paseo perros paseo claro, perros claro. y ya tengo ahí un ingreso recurrente o incluso también te voy a poner el ejemplo Luis de la gente con papeles que trabajan en una peluquería canina pero se quieren ganar un dinero extra y les encantan los animales tienen pasión pues también pueden trabajar de ello Claro. Perfectamente. o te gusta más y si quieres ganar más dinero te haces un curso de peluquería canina no es para que hagáis el de Prisline, cualquier curso de peluquería canina puede valer 25 euros está cotizando a día de hoy el corte de pelo a un perro a domicilio no necesitas nada más que comprarte el, el aparatito para cortar el pelo. Y es verdad, y es verdad. ¿Y ya está. el pues, curso lo mismo. de peluquería canina me parece el de Prisline Line súper interesante. ¿no? Pero vamos, que podría que ser cualquier con, curso. No quiero Ya, por... pero yo esto lo hago para ayudar a sí, los Sí, claro, para ayudar a la gente que le gusta a los animales claro. como salida laboral. Pero el curso que tenemos online con prácticas en empresa es súper interesante. Entonces, que vamos, que es una idea que os quería transmitir, Pris eh, os voy a dar las ofertas de hoy que hemos publicado en Prisline. Eh, a apuntar sabrisa S.A. brisa buscarlo en google está buscando cocineros y jefes de partida en madrid vale buscar en google sabrisa os digo más ofertas de hoy estamos hoy rodeados de perros Prisliners. Es que no puedo sacar a Alex. Pero Trabajo. Otro perro, tiene Alex, y Susana y sí. se ha traído a su perro que es muy y se grande. se cansa de estar aquí. No lo aquí. puedo tener como yo aquí. Tiene aquí, 14 sí. años y se cansa de estar aquí porque se aburre. Trabajar en medioambiente.com. Trabajar. Trabaja. No, perdona. Trabaja en medioambiente.com. Vale, ahí siempre están buscando gente para trabajar. Más ofertas de hoy, Prisliners. Ingeniero mecánico senior. Enviar el currículum a eva.garcía.exceltic.com. Ingeniero mecánico senior. El que no el... quiera ver todas las fotos que publicamos, que se mire el Twitter de Prixline. ¿vale? Ahí tenemos todas las, las ofertas que vamos publicando todos los días. Y a ver, alguna más que os Ofertas tengo que... que llegan a Prixline. Sí, todas las que nos llegan, pues las voy publicando en Twitter y en los vídeos en directo las digo luego pero vamos que si alguno no lo entiende mira eh, están buscando responsables de turno también para los establecimientos en madrid la empresa carl jr vale carl sea rl jr buscarlo y estaría en google. bien que tirar los teléfonos es que no los tengo no directamente aquí no los tengo ¿O el correo o no, pero ellos buscan en google y ya ven la empresa ah, claro. y ya ellos pueden contactar claro claro el hotel jika centric busca camareros camareras para su espectacular terraza donde trabajan los mejores profesionales rio yes. Estamos grabando un vídeo en directo si quieres decir Emitiéndolo algo, en directo si quieres comentar algo estás a tiempo okay. Oferta de empleo en valles oriental eres operario eléctrico quieres trabajar en mantenimiento de una instalación eléctrica de una importante empresa pues están buscándolo, ¿vale? Eh, grupo Crit, Grupo Crit, Brixliners. A ver, tengo aquí alguna pregunta. Eh, bueno, la última oferta que os digo hoy: Sercotel Hotel Group. Sercotel Hotel Group está buscando, tiene vacantes de InterSip para diferentes departamentos. <risa> A ver, mmm, nos está preguntando aquí un prisliner que se llama Bosti. Dice, hola Luis, soy de Argentina. ¿Puedo homologar mi título de camarero o metre profesional? Pues Bosti, no es necesario que lo homologues. Lo podrías homologar. Pero si tú llegas aquí a España, te va a servir. El que tengas hecho en Argentina, te va a servir sin necesidad de mayor trámite. Lo importante es que tengas ganas de trabajar. Y suficiente, ¿vale? No, vamos, yo no haría el trámite, no es necesario. Te lo van a valorar aquí en cualquier empresa sin necesidad de que homologues nada. ¿Vale, Boti. Ahora nos dice aquí Enrique, Enrique Achar, dice, hola, buenas, soy de Argentina, tengo una pregunta, soy camarero profesional, quería saber si hay alguna posibilidad de tener alguna oferta de trabajo desde acá Argentina. No sé si es común conseguir trabajo de camarero. Pero sí me gustaría saber, saludos de antemano. Mira, Enrique, en España hay muchísimo trabajo de hostelería, de camarero, sí, muchísimo. muchísimo, muchísimo. Las ofertas que os estoy dando todos Sobre los días. Sobre todo por la zona de la costa, más que por aquí, por Madrid. Y mira que por aquí hay. En Madrid también, mira, todas las que os he ofrecido hoy eran de Madrid. Escuchar, hay mucho trabajo, entonces yo las digo, en el Twitter de Prixline las tenéis, si no me entendéis algo o lo que sea, las tenéis ahí siempre. La idea es que les escribáis, les mandéis un WhatsApp o les llaméis, desde donde estéis, a ver si alguna empresa os puede hacer un contrato, ¿vale? Y vía el consulado podéis venir. Fácilmente, de hostelería hay mucho. A partir de febrero-marzo, Luis, hasta octubre es la temporada. Empieza en febrero-marzo la hostelería, cocineros, ayudantes de cocina, camareros, hasta octubre-noviembre. Y yo tengo ganas, Luis, de que expliques el curso de peluquería ganina el curso de peluquería canina ya los que explicado. me parece súper interesante el de Prisline, no para que lo hagan sino para que busque la audiencia al que más les interese pero que por lo menos conozcan un poco las asignaturas que entran pues no lo tengo aquí de memoria pero vamos que lo importante es que te gusten los animales Entonces, si te gustan <risa> los animales estás por ejemplo ahora en madrid o en cualquier punto de españa y quieres trabajar con o sin papeles vamos yo me pondría con eso ya. Eso no necesitas ninguna inversión. Vamos, un, un cortador de pelo para los para los animales y ya está. Te pones, insisto, los carteles por, por las farolas. Sí, pero eso es para ah, buscar fresco. empleo. Claro. Pero me refiero el curso de PRISLINE, no para que lo hagan, sino que sepan pues el curso... que son tres meses, que es a lo que voy, que son tres meses online, que se es estudias de casa, y luego te buscamos una empresa cerca de tu casa, depende de donde viva la persona, depende de qué comunidad autónoma, te buscamos una empresa para que hagas 210 horas, online con prácticas en empresa. Que a mí me parece, Luis, interesante porque ¿qué cursos estudias de casa? Aida, ritmo, ¿no? Muchas gracias por tus comentarios en el chat. yo Aquí os queremos ayudar, sobre todo. Yo, por lo menos, personalmente es lo que buscamos, ¿vale? Claro, claro. Claudia nos pregunta saludo mi hija estudia en colombia técnico auxiliar veterinaria se puede homologar una carrera técnica en españa Sí, se puede homologar claudia te voy a poner ahora luego cuando edite este vídeo porque ahora como estamos en directo una una tarjetita que te habla del cómo homologar las carreras técnicas, vale, tanto si estás de, de Colombia como de cualquier otro país. ¿vale? Yo no sé se eh, ¿Hicimos si un vídeo hace no, poco Dios. que os lo explico bien? Loco, pasa que ha perdido vista, oído y, y es como que está un poco desorientado Pues, ¿no? poco desorientado, pues, pues. Claudia, si ¿sí amas los perros y los gatos, salido. vamos. De joven no salen <risa> Son bastante, salidas, salidas Hola Carmen Ruth, gracias por saludarnos. Os pide aquí como diciendo darme comida que bueno Prilines, que os vamos a dejar vale y si susana quiere añadir algo más pues antes nada, de, de, de que dejar nuestra la misión. misión más que nada es ayudar un poco a la gente a pues a quien le gusten los animales porque se haga un buen curso no con Prilines, si no hay muchas academias pues Prilines otra academia pero que se no sé cómo decirte pues que se aclaren ¿no? un poco quien lo quiera hacer pues que avance un poco porque no, son yo es que, muy interesantes a ver, yo este que se aprenden muchos conocimientos este vídeo sobre todo lo he querido hacer porque yo veo que hay mucha gente que está pues ya está aquí en madrid no sabe qué hacer están a lo mejor bueno se puede repartir en globos se puede hay unos que están ahí en el metro tal bueno pues si te gustan los animales de verdad cartelitos en las farolas paseo perros paseo perros a 8 euros y medio se está cotizando el paseo entre 5 y 8 euros vale 8 euros y medio y si quieres algo más pues te haces un curso de peluquería canina con nosotros en otro sitio y ya puedes ir a domicilio a cortar el pelo claro. a 25 euros se está cotizando se También al te digo no es lo mismo ir con un diploma en la mano a cortar el pelo en domicilio que ir sin diploma y sin nada si te puedes formar Luis, pues mejor porque una persona formada no es lo mismo que una persona que no está formada no Efectivamente. Yo lo veo así, vamos. Lo que es aprender siempre lo veo interesante, ¿no? Lo Hombre, que es ya es que para pasear el perro no tienes que formarte, nada. Ya para cortarle el pelo, mira, aquí si dentro de poco necesita un buen corte, pues ya prefiero. Es un poquito un... adiestrador canino. Todo aquel que pase un perro también necesita un poquito de formación, ¿eh? Claro. Pues nada, prilines. No que... es lo mismo pasear aquí, sí, que pasear un rottweiler. Sobre todo, te tienen que gustar. Esa es sí, la clave, que te gusten sí. los animales. Eso es verdad. Os hemos lanzado la idea. Prilines. Saludos cordiales desde Guadarrama, Madrid, España. Madrid, Susana, orientadora laboral en Presline. Luis de Presline. Hasta el próximo vídeo, amigos. Chao, chao, chao.